Hola. Hola, ¿qué Muy tal? Buenas. Buenos días, buen, Adita. Buen día, buenas tardes, buenas noches en lugar del mundo que la gente se encuentre ahora. Exacto, exacto. Sí, la Estamos verdad que Dime. Acá con tantas cosas para hacer siempre, pero todo bien. Sí. Ayer quedó pendiente un poco nuestro directo que se cortó, sí, pero sí, bueno, sí. hoy iniciamos pero, con con todo, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Y bueno, antes que nada agradecerte, lógicamente, por la invitación a tu espacio, un hermoso espacio que está creciendo este, a todo mm -hmm. furor y para seguir, lógicamente, también abriendo mentes, concientizando a más gentes de que todo lo que uno desea se puede lograr en tanto y en cuanto salgamos de esa zona de confort que tanto nos perjudica, ¿no? Ese es el problema. Mm, y que en realidad, como te digo... Son desafíos de la vida que uno tiene que saber palear, mm, más que mm, nada, y, y saltar a, a otro mm, nivel, esa es la verdad. Pero bueno, bueno aquí estoy. Mm, sí. No sé, bueno, ya existe la presentación. Bueno, <risa> bueno, aquí vamos a empezar de nuevo, aunque tuvimos un poquito del desafío anoche, pero no nos damos por vencidos. Bueno, no. mi nombre es escalante como ustedes saben, he empezado una serie que se llama Conversaciones del Alma. Y mi invitada de ayer, que es hoy también, es Gloria Gómez. Y ella es una autora, una tremenda autora, porque es autora de una trilogía. Y es una amiga mía también, compañera aquí en Oslo. Y tiene un testimonio tremendo, tremendo para compartir. Pero ¿quién soy yo para hablar de eso? Sino ella misma. Porque. Es ella la que tiene el testimonio para dar y, y quiero que lo comparta porque eso impacta a muchas personas. Y yo sé que esto lo van a ver más tarde bastantes personas porque hay gente que te sigue, muchísima gente que te sigue a ti también y a mí y a mis amigos. Así que la palabra es tuya. ¿Quién eres tú, Gloria? ¿Y qué has hecho este último tiempo? Bueno, muchísimas gracias, Dita, nuevamente. Gloria Lucía Gómez Falcón, como autora de esta trilogía, iluminada por los rayos del sol. Pero también, este, Gloria Gómez-Anchon, ¿te acuerdas la academia que he fundado a partir de este último periodo de confinamiento? Sí, no descansas, dice acá uno, sí, no, ni ninguna descansa acá. <risa> Hola Jorge, ¿cómo estás? A full, a full, como siempre. Este, bueno, que en realidad eh, soy de profesión pedagoga, yo le llamo siempre porque el arte de enseñar eh, se me despertó desde una edad muy temprana, desde la infancia te diría Y siempre le agradezco, y digo agradezco porque fueron mis grandes maestros los que han despertado en mí esas ganas y esas ansias de aprender y de enseñar lo que he aprendido He tenido maravillosos profesores, maravillosos maestros desde edad muy temprana, desde el jardín de infantes Hasta luego de, pasando por las universidades e inclusive en todos los países que he estudiado Argentina, Uruguay, España y eh, Noruega Y bueno, que contarte que mmm, mi vida empieza acá en Noruega exactamente hace 22 años Fue como un volver a nacer, el volver a despertar, el volver a reinventarse, a refabricarse, lo que quieras llamarlo, porque, claro, yo vine casi a una edad prácticamente adulta, casi 30 años, mmm, donde eh, luego de casado con un noruego que creí que era el príncipe azul, como yo siempre digo, eh, después se fue convirtiendo y cambiando de color, pero eso ya es otra historia... Bueno, la, la, la, la historia fue de que fueron grandes desafíos en la vida que he tenido que afrontar, como cualquier mujer, cualquier ser humano, ya sea hombre o mujer, porque también los hombres cuando se separan o se divorcian, sufren sí, bastante sí. golpes bajos que la vida te da, ¿no? Eso y lo ignoramos, bueno, pero hay que, hay que tomar en cuenta eso también, que ellos también eh, tienen una fase, más que todo por los hijos, ¿no? Porque lógico. hay mujeres que los retienen y no dejan ver a sus hijos. Exacto, exacto. Y bueno, eh, yo en este caso te digo, tuve grandes desafíos y digo grandes desafíos porque realmente, eh, lógicamente, mi expareja, eh, él pensaba pensaba que, que, claro, yo iba a llevármelo a Argentina nuevamente, pero pues yo soy oriunda de Argentina. Y bueno, pero en este momento tengo la doble nacionalidad, podemos tener como argentinos, eso si sería hasta cuatro, esa es otra historia. Pero en ese momento, en ese momento fue algo muy, muy fuerte afrontar de golpe todo. Con los años, con el tiempo, lógicamente eh, esas heridas no curadas, no trabajadas, pese a que intenté, pese a que fui a terapias, pese a que recurrí medios, recurrí formas, recurrí mmm, profesionales de la vida de, de, en este camino para ayudarme, lógicamente... Eh, Siempre tuve que seguir caminando, siempre tuve que seguir, seguir como una autónoma, digo yo siempre, total. De, de no darme cuenta muchas veces, claro, con dos chicos chicos, una responsabilidad enorme, porque enseguida, muy pronto, a los tres años y medio, ya tuve un cargo directivo. Empecé primero como asistente en un colegio y después ya tuve un cargo directivo, desde jardín, primaria etc. Entonces eso hizo también que muchas responsabilidades de la vida me hayan puesto en jaque, jaque mate muchas veces, por eh, querer este, dar de mí más allá de lo que tal vez yo he podido en ese momento. Y en una cultura donde es abismal de diferente a la nuestra, en una sí, cultura mucho. donde rigen otras leyes, otros cánones de vida, otra idiosincrasia, otra comida, totalmente sí. diferente... Fue fue realmente muy fuerte. Aparte sin familia, porque pese a que en ese momento yo tenía un hermano radicado acá, él tenía su vida hecha, derecha, deshecha, como quieras llamarlo, y nunca tuvimos mucho contacto. Aparte, pero no por por, por tener mala onda lo que fue, sino más que nada por la diferencia generacional la que había entre nosotros. No, sí. él podía haber sido como un padre para mí. Pero lógicamente imponerle a una persona, un ser humano mayor como padre, fue imposible tampoco, el hacerse cargo de algo que yo en realidad tuve que hacerme cargo y responsable, esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá uno es eh, ahí es hacerse responsable de sus, hachos, de sus actos y hechos y, y uh -huh. cosas para que trasciendas, o te quedas ahí inmersa en ese dolor y recibiendo todas las enfermedades, que con el tiempo, si uno no nota al principio, pero se te puede presentar con el lapso del tiempo. Y eso fue uh -huh. lo que me pasó. Yo llegó a un punto en mi vida que ya no quería pisar más ningún consultorio médico, porque cada vez que pisaba, como digo, me detectaban o una enfermedad diferente, o algo que me tenían que poner que dar. Estuve tres años con un aparato de oxígeno, mmm, porque me detectaron la apnea del sueño, Estuve con 30 kilos más de lo que estoy en este momento. O sea, mm. fue un proceso que he tenido que pasar y he tenido que, hacer, he tenido que hacerme responsable y tomar el toro por las astas y afrontar y trabajar conmigo. Yo interior mm. primero y luego toda la parte exterior. Cambiar, lógicamente que tú sabes, Sada, tú también tienes una niña adolescente cuando los chicos van creciendo. Es mucho más fácil, pero muchas veces puede también venir cosas más grandes y nunca dejarlos, eh, soltarlos, nunca dejarlos uh -huh. este, de, de apoyarlos, de mirarlos, de estar a su lado, de, de, de, de que ellos sientan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo ese cúmulo de, de experiencias que no fueron todas negativas, también fueron muy positivas, pero, ¿qué pasa? Yo eh, en el periodo de confinamiento, cuando yo ahí caí, caí, o sea, ya estaba en, en, estaba repuntando porque estaba en rehabilitación, pero ahí justo cuando llega el periodo de confinamiento no podíamos seguir la rehabilitación. Uh -huh. Entonces yo hacía ya un tiempito antes que yo venía escuchándolo a este mentor, la García Calvo, famoso creador de la voz de tu alma, tu alma. Mm -hmm. uh -huh. y que también te cuento está en inglés para los que no lo sepan porque también y alemán también alemán en y francés. otros idiomas sí, sí. Este, pero en realidad es la voz muy de bueno, tu alma que bueno. lo tengo mm -hmm. eh, eh, gracias a este libro empezó este porque hay que estudiarlo como ven es ese. <risas> eh, gracias a este libro sí, empezó este también. camino este camino de, de despertar de conciencia sí. ahí está de despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque en este camino uno se da cuenta de que las realidades, aunque pesen, eh, se pueden solucionar, la verdad, eh, esa es la pura realidad, no, no, no hay algo en la vida que no se pueda solucionar, solamente la muerte, como digo yo acá en este libro, ¿Mm? lo único que no tiene solución es la muerte, enseñanzas de mi padre querido, que en paz descanse. Eh, cuando más agobiado uno está, cuando uno más se cree inmerso en un problema enorme y cree que no haya solución, existe y va a existir siempre, pero siempre y cuando uno mismo quiera solucionar y quiera enfrentarse a esa realidad es y responsabilizarse y salir de ese rol de víctima, como llamamos, para salir y relucir más que nunca. Y bueno, ¿qué pasó acá? Que lógicamente fui a este evento, el famoso evento de Vuélvete Imparable, eh, que claro, yo como te contaba ayer, este, um, si bien he estudiado acá o me han revalidado un montón de, de, de diplomas y demás, eh, mejor dicho, cumplimenté tres bachelor y ya voy por un segundo máster en este momento, pero ¿qué pasa? En ese momento, claro, todo era estudio, trabajo, enfermedades, la casa, pareja, amistades. Uno vive una vida eh, como al pasar, ¿no? Y cree que está viviéndola también, pero uno, en ese despertar de conciencia, te das cuenta de que te falta, te falta algo y que llega más allá. Y ese algo que te falta es seguir sembrando semillas para despertar, más conciencia y ayudar al otro que está muchas veces peor que tú y no quieres darte cuenta mm. ahí empieza ese camino y bueno, voy a ese evento y nos hacen caminar, o sea, todos los que querían, pero fueron la mayoría sí, por sí. el fuego y me dan este certificado para mí este es el diploma mayor que he recibido en mi vida, donde dice yo certificado intensivo vuélvete imparable, y Gloria Lucía Gómez -Sancho, yo caminé por el fuego y vencí mis miedos, y así fue cuando llegué de, de Barcelona, porque ahí fue el evento con la García Calvo, 1.500 personas. Llegué y este aparte, antes de, de salir, perdón, de ese evento, ahí fue lo que me, nos invita a él a ingresar a la mentoría de tu primer bestseller, que yo no sabía qué era esto. Y era. Claro, y era... Escribir, y yo dije: Bueno, escribir un libro que siempre he soñado, nunca lo he hecho. Él te va a enseñar, ay, qué bárbaro. Pero no era uno, eran tres libros. Y así <risas> surge cuando llego, me siento a escribir, y en el lapso de tres meses surgen estos tres libros. Que encima ya vamos es por admirable. el tercer curso, ¿no? Y eso este <risas> todo, este todo lo hice en el periodo de confinamiento, y que cuando mientras un otros estaban. Están bebiendo y mirando muchas noticias y tirándose más y las y pálidas. de yo mi, O mirando Netflix, yo estaba escribiendo a diario y te digo que salió a la luz esa trilogía iluminada por los rayos del sol desde el alma que está para ayudar a más personas, donde comparto consejos de oro, no solamente para transformar tu dolor en aprendizaje y éxitos, para obtener éxitos en tu vida a través del conocimiento de ti mismo, sino también para sanar tu alma y así sanarás tu cuerpo y con este libro que es el más gordito porque tiene casi 300 páginas donde hasta los que no les gusta leer lo leen porque tiene gráficos es a color tiene fotos tiene yo soy como pedagoga soy muy práctica no y trato de que el lector se sienta no solamente identificado, sino que pueda trabajar con esas técnicas y esas teorías o métodos que yo les explico ahí cómo lo logran. Entonces, ¿qué pasa ahora en este transcurso? Y, y así siguió esa transformación que, que es incalculable. Seguí la mentoría de Besseler, seguimos ya un año y pico más o menos, seguí también con otra oratoria, con el famoso mentor de oratoria Robinson González. Y bueno... Eh, una serie de formaciones de de, de, de um, perfil como se diría se diría acá que sería Rellenar, de rellenar para... mm -hmm. claro de rellenar más eh, toda esa formación lo ¿no? que uno mm -hmm. este tanto necesita Muchas veces, y, y lo desea, porque no solamente si uno lo ve desde la necesidad, es como que el efecto, pero si tú lo ves desde un enriquecimiento personal, que realmente tú sabes que te va a hacer bien, y para ayudar no solamente a ti, ayudarte a ti, sino también a los demás que están a tu alrededor, es algo único. Porque acuérdate, como te decía ayer también, eh, Ada querida, que la abundancia la felicidad y la abundancia llegan, ¿no es cierto?, cuando encontramos... Nuestro propósito de vida y lo ponemos al servicio de la comunidad es verdad. Entonces eso es algo que yo lo tengo muy claro eh, Siempre desde muy jovencita he trabajado también para organizaciones eh, de beneficencia O organizaciones sin fines de lucro eh, Entre ellas organizaciones de la parte del clero católico Otras de eh, la Cruz Roja y otras organizaciones más grandes y bueno, eso también ha hecho que ese despertar de conciencia sea realmente mmm, bastante rápido, bastante efectivo, porque me he dado cuenta de que si bien eh, tenía todo, tenía, estaba, pero me faltaba ese algo. Y era salir de esa zona de confort, restablecerme, mm. fortalecerme y seguir adelante para seguir ayudando a más personas. Mm. Pero dime, Gloria, una cosa, por ejemplo, tú, tú has contado todo ese sufrimiento que tú tuviste, todas las cosas mm. que pasaste, como muchas mujeres pasan, ¿no? Pero tú tenías la opción también de quedarte ahí sin hacer nada. Lógico. Decir, bueno, así estoy, lo que me pasó, lo que la vida me trajo y, y así tengo que vivirla. Pero tú optaste por una cosa diferente, ¿no? Seguro, y seguro, y te cuento, yo ya estuve en tres diferentes centros de rehabilitación porque también me detectaron fibromialgia. Y en ese, ese fue el primer centro de rehabilitación. Y ahí yo cuento en uno de los libros esa historia que me llegó hasta el alma, porque ahí en ese centro yo conocí a dos personas. Una de ellas es mi alumna del instituto ahora. Otra es una persona que estaba con un cáncer terminal. Y yo llegué a esa piscina un día, una, porque teníamos una piscina de agua caliente muy, muy linda, una temperatura ideal, ¿no? Y bueno, llegué una mañana, un sábado por la mañana, dolorida, de pies a cabeza, y yo decía, Dios mío, no puede ser, ¿para qué estoy acá en este centro de la habitación? Voy a tener que comprarme una piscina, poner una, o ir a, a buscar una piscina, tener una casa con piscina, no puede ser, no, no, no. Bueno, conclusión que en ese, ese mañana yo me la encuentro en esa piscina, una mujer que estaba con ese cáncer terminal, y me dijo, ay, querida Gloria, si mi problema fuese, y yo no lo sabía, eh, pero me dijo, pero si mi problema fuese nada más que dolores musculares, oh. qué alegría estaría de vivir, de seguir viviendo. Y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué dices? Dice, no sabes lo que dice. No, yo sé lo que te digo. Yo estoy viviendo ya mis últimos días de vida, yo tengo un cáncer, y ahí oh. se manifestó y yo dije, Dios mío. Ahí oh. te das cuenta lo agradecido de la vida que uno está, mm. cuando, por eso te digo, el salir de ese rol de víctima muchas veces, y, y buscar, buscar la salida correcta. Y justamente este mentor que me iluminó o que me despertó, él también pasó un cuadro de fibromialgia, él fue nadador, uh -huh. eh, bueno, con, reconocido en España y para, salir tuvo, para obtener ese premio tuvo que salir de ese rol de víctima primero. Romper todos esos cánones y es así como nos ha enseñado, es así como yo también. Todo lo que te dijeron, que te marcaron, que tú eras, que tú eras. Son etiquetas, y... porque te etiquetan, te etiquetan desde médicos, familiares, amistades, ay, pobrecita. Que tienes que pobrecita. tú eres así y se acabó y eso es lo que te, que te llegó a la vida y tienes que aceptarlo nada más. Era lo que te digo, yo era socia hasta del eh, centro de fibromialgia. Sí. Cuando llegué de ese evento, Salí, fue una de las primeras claro. cosas que hice, claro. salí de ese grupo. No, no, no, no, no más apoyos. Porque no recibía, no recibía esa ayuda en no. ese no. apoyo. O sea, era todo lamentable, sí. lamentable a sí. pesar de que pobre, estar, seguir en ese rol de víctima, como es te pobre. digo. Mm, mm. ¿Entiendes? Y, y eso te da, no te da justamente riqueza y abundancia de ningún tipo, te da más pobreza y mm. te da más dolor y más tristeza. Entonces eso hay que tratar de ver, reconocer, aceptar, pero lógicamente que el dolor o el sufrimiento, uno trabaja con él hasta que tú te, no te enfrentes y no trabajes con él, porque eso es uno de los, de lo, de los, um, de los cursos que hacemos y que yo les, este, um, les enseño, cómo trabajar con ese dolor, cómo trabajar con ese sufrimiento para evolucionar. Para eso hay técnicas, hay prácticas, por eso también me valgo de tres hermosas, excelentes terapeutas, Alondra Gutiérrez Vargas, sí. eh, Carmen Funes y Patricia de la Fuente, que estamos trabajando sí. mancomunadamente, eh, Alondra desde Costa Rica, eh, Carmen desde España y Patricia desde Suiza. Sí. Y bueno, eh, en este tercer curso, pues ya vamos, ya te digo, el tercer curso del libro, no importa si no hayan hecho los dos primeros, después reiniciamos después de un sí. periodo sí. de tiempo nuevamente, y así voy a ir agregando más contenidos y más prácticas y ejercicios terapéuticos, pero en este tercero, de sana tu alma y sanará tu cuerpo, que lógicamente está basado en la mayoría de los contenidos de este tercer libro, volumen 3, en el módulo 1 vamos a, a, a enfocar toda la parte de práctica de cómo cicatriza heridas emocionales a través de esa unión entre cuerpo y alma. Ese va a ser este primer eh, módulo que comienza y se inicia ya este sábado. Eh, hay muchos inscriptos, pero son cupos limitados, porque aparte in, este, tienen la oferta de eh, dos, eh, tera, dos sesiones no, de 40, coaching. Mm, ya, ah, yeah. mm -hmm. ya también dos sesiones de coaching eh, de 45 minutos cada uno. Mm -hmm. Y lógicamente, este, bueno, a, tra a través de... ¿Y qué van a aprender? Van a comprender las heridas emocionales en este curso, entre otras cosas, rechazar esas conductas creadas, que son, en realidad, yo le llamo falsas creencias. Eso también hay que ver, porque muchas veces eh, el no reconocer esas, esas falsas creencias te lleva a quedarte ahí en ese rol de víctima, ¿no? También van a, a aprender a practicar la autoaceptación y autocuidado, Van a saber o aprender o a trabajar más el perdón, no solamente a perdonarse a uno mismo, sino también a pedir perdón y perdonar a los demás, que uno muchas veces cree, sí, no, yo ya lo perdoné y están cosas todavía ahí para trabajar. Uh -huh. También eh, van a um, tener la posibilidad de saber cuándo y cómo o dónde pedir ayuda, porque muchos creen que no se puede solicitar ayuda, sí se puede, uh -huh. Y este, lograr la unión entre ese cuerpo y esa alma, ¿de qué manera lo van a hacer? ¿Cómo lograr esa unión? Para, lógicamente, tener resultados efectivos en forma inmediata. Uh -huh. Así que están todos invitados. Eh, luego, lógicamente, oh, viene Dios. un módulo 2, un módulo 3 y el 4, porque eso se extienden por cuatro sábados de una hora cada uno. Este sábado empieza, ¿es verdad? Este sábado empieza a las 22 horas de España, 17 horas de Argentina, Uruguay, eh, 16 horas de Chile, creería, y 14 horas de Costa Rica, que es donde tenemos lógicamente las terapeutas también. Así que, bueno, ese, ese curso con dos sesiones de coaching, como te decía, son, que son cuatro sábados a partir del primero de cinco, el valor real es de 70 euros, que por ser la primera promoción y el primer grupo de cursos que termino con este volumen 3, eh, es una oferta que vale 50 euros por persona o dos personas por 80. 80. El dos por uno, como uno se dice, ¿no? Sí. Y lógicamente, si bien está basado en el contenido del volumen 3, Está Así. también, y compartimos, no solamente los ejercicios terapéuticos con estas terapeutas excepcionalmente buenas, sino también está es, enfocado en otros autores que me han también este, enriquecido y me han motivado a escribir estos libros. Así que... Ahora eh, que nombraste los libros, eh, ¿dónde se pueden adquirir tus libros, Gloria? Eh, primeramente en la página web www.glorialucíagómezfalcón.com también por Amazon, eh, en librerías de España, Alicante, Valencia, Barcelona, y toda la parte de Latinoamérica la puede conseguir a través de Amazon. La di única diferencia es que los libros que uno solicita por la web la recibe a color, por eso es un poquito más caro. Y eh, diferencia muy mínima de precios, y los que reciben por Amazon son en blanco y negro. Pero los contenidos son exactamente los claro, mismos. Claro, eso mm. es lo que vale. Así No, es, qué, vale. qué hermoso realmente, es un, es un placer porque lo que tú estás transmitiendo es algo, algo maravilloso, poder ayudar al próximo, porque tú sabes, hoy en día en el internet llueve a montones cursos por todas partes, de todo lo que tú te puedes imaginar. Sí. Eh, a, a un precio hasta, hasta casi increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que anda atrás de, de ganar, hacer un negocio, hacerse millonario por medio de los cursos y todo. Y, y lo que me fascina de lo que tú haces porque tú estás ayudando al prójimo. O sea, mm, lo que mm. tú estás cobrando, claro, estás cobrando porque es algo simbólico. Tú tienes que pagar internet, tienes que pagar teléfono, tienes que pagar el Zoom, tienes que pagar montones de cosas, pero... Imagínate el, el, la, la ayuda que tú das a esa, a esa gente y tú, tú ya tienes testimonios en tu curso Muy lindos testimonios Yo no lo, voy a, no lo voy a, no es por quedarme ni nada Ya eh, personas que están haciendo los cursos y continúan Han dejado de fumar, han bajado de peso Han cambiado a muy buenos hábitos Siguen al pie del cañón y dicen y agradecen tanto Y esa es la felicidad y la abundancia que yo digo que recibo cuando yo recibo estos, estos testimonios, porque para eso justamente están. Y que si bien yo sé que estos cursos valen muchísimo más, ya van a venir periodos en donde voy a alargar, y ya estoy largando también por internet, y, pero es diferente hacerlo en forma presencial con la sí. persona misma que te cuenta, te dice, te explica, aparte como te digo yo soy pedagoga, que el comprar esos paquetes por internet. Está bien, uno sí. lo puede hacer cuando quieras, pero una hora la podés conseguir donde sea, ese no, día. Una mentoría como la que... Y tú es una das, hora y... que pueda valer por 10, te digo, porque le, los resultados eso que no, tienen son... No, mm. eso no tiene precio. Así que no, están todos bienvenidos y te agradezco nuevamente por el espacio, Edita. No, eh, y quiero eh, eh, eh, que nos abres un poquitito antes de que terminemos, eh, cuando tú nombraste de, de que estabas en una asociación de fibromialgia, ¿sí? que, eh, quiero tocar ese, un poquito ese tema porque ¿sí? ahí... Tú estabas ya trabajando en, una, en, un, en un, una cierta energía con esta gente Porque estabas en la misma energía con ellos Exacto. Entonces transmitía lo mismo y te juntabas como con la misma gente Ahora tú cambiaste tu energía, tú tienes otro tipo de energía en tu vida energías superiores atraen a las superiores, las energías inferiores se quedan en las inferiores, lógicamente uh -huh. porque es justamente esa ley de atracción o de los principios cuánticos que se trabaja también mucho que todo lo que es arriba es abajo y lo que es dentro es fuera, entonces es como que nosotros estamos y somos conscientes y sabemos de que si no trabajamos con nuestro yo interior, si no trabajamos, no ponemos ese eh, eh, punto final a todos esos malos hábitos y tener disciplina, tener fe en uno mismo que sí se puede antes que nadie cambiar tu vida y tu entorno. Y eso es interesante lo que dices porque con el tiempo esas personas que no están vibrando en tu mismo nivel se alejan solas, se alejan solas. No tienes no que te... decirles nada, porque nada. Ellos, a la final no, no, no tienes nada en común con ellos. Totalmente, totalmente. Y ahí Dicen, está. Bueno, tú cambiaste, te lavaron el cerebro, te hicieron no, esto. No, no, no, no Tú no, no. Ya realmente contrario. ya no sabes con eso, ¿no? Es eso, es eso. Y choca. Y, tú y, puede... y si tú te encuentras, entran, sienta, te vas a dar ¿sí? cuenta, sí. si tú te encuentras, te vas a dar cuenta que al hablar o al encontrarse, rebotan, chocan. Porque sí. ya la energía y la vibración no es la misma. Te das cuenta mm. que hay gente que te llama, es puro chisme, puro cuento. ¡Ay, ¿te mm. en cuenta esta persona! Y después dices, oh, ¿Sabes que No quiero saber, no tengo tiempo para eso. O sea, mm. mi tiempo es tan valioso que mm. estar chismorriendo mm. de gente que a mí no me interesa. O sea, por favor. Okay. Lo mismo que estás viendo ese tipo de, de, de noticias de que, que te, solo te ensucian. Sí, sí, Entonces, sí, sí, no, o sea, no, tenemos que tratar de cambiar un poquito esa, esa manera de, de ser. Esa de manera pensar. de pensar, el tener, el ponerse las pilas, como te digo, y salir, salir directamente a, a interiorizarse más por uno mismo, el ayudarse a uno mismo para ayudar a tu entorno y de a los demás. Porque en la medida que tu vibración cambie, cambie, la, de tu, cambie la de tu entorno automáticamente. E imagínate mm. qué feliz estarían tus seres queridos a tu alrededor si te ven bien, si te, porque ellos también se van a poner bien, esa es la sí. verdad, y se ponen bien, de hecho. No, mm. no, no es verdad. maravilloso eso, porque, por eso, no, eso me, no me, lo me lo han contado, pensado? eh, no me lo no, han contado, no. yo lo, lo he vivido. vivido, y por eso <risa> no, siempre no les creo. digo, no me lo crea, compruébalo. Mm. Sí, sí, sí, y yo lo he comprobado, por eso lo, lo sé, y a veces es preferible, como también la índice, no, es preferible estar solo, y hay un dicho, que preferir estar solo que mal acompañado, pero hay mm. veces que la, no es la soledad, sino que sentir que tú estás haciendo, tú estás, no estás sola, porque estás rodeada de tanta gente que realmente quiere aprender lo que, de lo que tú tienes. Lógico, y eso, lógico. yo he estado en tu curso y, y yo digo que, muy, muy lindo, eh, se nota esa energía entre todas las personas que anhelan realmente un cambio en su vida. Sí. Y es es lindo. Yo me alegro mucho por el curso también que viene, porque también me inscribí en ese y, y quiero participar porque quiero aprender. Yo soy un alma que me encanta aprender. O sea, nunca. Mi padre tenía un dicho que decía: el día que dejas de aprender es porque estás en la tumba. O sea, tú tienes Totalmente. que aprender todos los días. Totalmente. Y el mismo tiempo que tú estás dando ese curso, estoy dando yo un. Voy a empezar ya, di un curso este semana. El, el, o sea, la semana pasada, sí, sí, a fines de mayo, eh, tengo el mismo curso. Un poquito, a lo mejor, diferente es tratar de encontrar el yo, tu yo interior. Uh -huh. Tú vas a tratar algo de lo mismo, pero yo voy a, a trabajarlo por medio de la escritura. Claro. Entonces, son, son métodos diferentes. Lo mío es un poquito más corto y lo tuyo es más intenso. Vías con otros terapeutas, es, es otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí, Pero sí. es Pero, para todos los ámbitos, todos uh -huh. tienen la oportunidad de, de hacer algo y conocerse a sí mismos Y por importante. experiencia, sin duda alguna, te digo la escritura sana, porque la escritura es una herramienta y un arma ¿Tú no ahí poderosa. tiene Poderosa, poderosa. Sí, ¿no? no, no, por experiencia te lo digo, esa es la verdad. Sí. Pero Adita, no quiero que se corte nuevamente. No, el video no, que... no, no, tranquila, yo tengo el cronómetro puesto y sí, así que no te preocupes. Sí. Así que, no, ha sido un placer, Gloria, realmente, y gracias por poder repetirlo. Igual. Para poder grabarlo, tú sabes que estoy haciendo un podcast también con esto y voy a subirlo a YouTube, así que tengo que editarlo. Pero no, un placer, realmente, te quiero mucho y gracias, te deseo lo mejor, lo mejor. Y que toda la gente que pueda ver esto en, al futuro, ellos puedan realmente tomar contacto contigo y ver y poder asistir a uno de tus cursos, porque les va, les bienvenidos va a Bienvenidos a todos, bienvenidos les a todos. A bien. Yo sí. Y sigo, yo leer tus libros más que todo, porque también sí, eso sí, es sí. importante, que la gente Sí, lógicamente, lo lea y los porque son basados en práctica. Los, los cursos son basados en el contenido de los libros, lógicamente. Lo que pasa es que tener el libro y hacer el curso es mucho más práctico y más fácil ah, de no, llevarlo. Pues, mm. pues, Muchísimas que, gracias. Un abrazo para va sí, desde el alma. Más, un besito y pronto nos estaremos viendo. Seguro. Pues sí, Hablamos. Chao, adiós. Chao, chao.